Hola, yo soy Paula, alumna de Comunicación y Publicidad y hoy te voy a dar algunos consejos que te ayudarán en tus evaluaciones. Primero, aplico la técnica de la descomposición. Aunque suene extraño, es muy sencillo y fácil de aplicar. Consiste en dividir las tareas en partes pequeñas e iguales. En la semana de evaluaciones, al ser un periodo bastante cargado, solemos sentirnos presionados por la cantidad de pendientes y de exámenes. Por ello, al realizar este método, es más sencillo hacer una lista con todos los pendientes y de esa manera organizarte mucho mejor. Segundo, realizo un horario semanal para que con una semana de anticipación pueda ir programando mis tiempos y actividades. Dentro de mi planificación, incluyo bloques de tiempo para realizar mis actividades cotidianas, reuniones de grupo, clases, entre otras actividades. Finalmente, utilizo la matriz Eisenhower, esta matriz me permite visualizar lo urgente, no urgente, lo importante y no importante para mantener una buena productividad y jerarquizar cada una de las tareas. Por ejemplo, cuando tengo algún trabajo grupal, esta sería la matriz. Recuerda, puedes encontrar más consejos para un estudio eficaz aquí. Si no encuentras recomendaciones que ayuden especialmente en tu caso, puedes escribir al siguiente correo. orientacionpsicopedagogica.upc.p Donde podrás encontrar herramientas especialmente para ti. Espero que estos consejos hayan sido útiles para ti. ¡Muchos éxitos!